Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En este caso es la número 19 y estamos con nuestro amigo y cliente Enrique Alcaraz. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días, Gaspar. Muy bien. Buenos días. Pues buenos Enrique días. es el propietario de una tienda de iluminación en el Albujón, Enrique Iluminación. Y que nos cuente lo siguiente. ¿Quién es Enrique. Bueno, pues Enrique es una persona muy normal, eh, amigo de su amigo, eh, de su familia, le encanta la familia y me encanta pues, la playa y me encanta mucho el campo, el monte. Y bueno, pues yo soy del Albujón, vivo en el Albujón, tengo una tienda física en el Albujón eh, y me dedico a la iluminación, tanto a la tienda física como a una tienda online que tenemos también eh, ya hace años. Y Enrique, ahora que acabas de comentar el tema de la tienda online, ¿qué le dirías o cómo animarías a, a todos estos pequeños comercios que nos están viendo ahora mismo para dar ese paso, esa transformación digital? ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, la experiencia ha sido buena. Eh, gracias a, a eso, ¿no? A, a que ya la teníamos, se ha potenciado mucho más mucho más la tienda online, eh, hemos tenido muchas más visitas y lo, lógicamente hemos tenido muchas más ventas porque eh, hemos tenido durante un tiempo con, con muchos autónomos, muchos empresarios, eh, los negocios cerrados. Y eso pues nos ha dado vida ¿no? a, a seguir trabajando y a seguir eh, vendiendo. O sea, yo eh, el tema online tengo claro que ha venido para quedarse, eh, que ha venido para una nueva forma o, o ya estaba, ¿no? Una nueva forma, pero para trabajarla más. Y, y es un método que, que, que vamos a tener que trabajar ya eh, y mucho más y entregarse mucho más a trabajar de una forma eh, a nivel de de todos de todos, o sea, tanto venta como consultas como lo que sea eh, todo va a ser ya la mayoría online. Yo comprendo que mucha gente tiene físico y que y hay que hacer oficios físicos que no se pueden hacer online, pero que, que ha venido para quedarse y para trabajar, yo animo a todo el mundo a que a que lo intente, a que lo haga, porque va a tener resultados y, y va a encontrar una métoda, un método más de, de ese cliente que se ponga en contacto con él, el que ya tiene y el nuevo, seguro. Uh -huh. Al fin y al cabo se trata de, de un canal más para, para como comentas, llegar, llegar a nuestros clientes. Eh, volviendo bajando de nuevo a, a lo físico, eh, a raíz del, del coronavirus, del confinamiento, creo que cada vez más o ahora más que nunca nos estamos pre preocupando por dónde vivimos, por cómo sí. vivimos y sí. en sí. ese sentido te quería preguntar, eh, ¿cómo piensas o cómo habéis vosotros notado ese cambio de tendencia? sí. A ver, eh, yo que lo he vivido aquí muy cerca por la, por, por, por la tienda, ¿no? Eh, física, eh, he, tenido, he tenido como dos experiencias, ¿no? Una, la online. La online lo que más me ha sorprendido es que cuando alguien te te, contestaba, te mandaba un WhatsApp, un mensaje, lo primero que, que te preguntaba es cómo estás y cómo está tu familia y cómo estáis en Murcia. Eso, eso nunca había pasado anteriormente, porque eh, anteriormente el estrés, la prisa, el pedido, eh, si lo voy a tener ya, y ha habido como, bueno una, eh, una conciencia ¿no? que es lo que ha pasado al final eh, a todas las personas ¿no? Eh, en, en lo físico también ¿no? lo primero que me he dado cuenta es como ahora que hay bueno, más conciencia en estar mejor, eh, estar más cómodo en la casa, más, más con la familia bueno, ha eh, habido como una reflexión ¿no? Y, y, y un cambio un cambio de actitud de eh, las personas, bueno, así lo he sentido yo tanto online como físico y he visto que ha habido mucha preparación, ¿no? Cuando todos pensábamos que el mundo se iba a parar o que se iba a quedar solo online y que iban a desaparecer los comercios, ha habido una revolución, o sea, al contrario, ha sido abrir y aquí teníamos gente por la mañana y por la tarde, o sea, lo que tú te esperabas que te iba a hacer una media jornada o jornada, tal. Al contrario, la gente ha tenido ese tiempo de con la familia, mientras está entrada en casa, de, de, de aprovechar, ¿no? A decir, tengo que hacer esta reforma, tengo que estar más cómodo. Eh, tengo que comprarme, sobre todo nosotros, ¿no? que en esta época es la época buena para nosotros por la ventilación, por los ventiladores de techo. Eh, es cuando todo el mundo ¿no? <ríe> está buscando el ventilador de techo para estar cómodo durante el verano y estar cómodo en su casa si ha estado pues, bueno, pues, comprando sofá o comprando muebles o pintura. Eh, bueno, hay como un cambio de conciencia, eh, es lo que yo veo más familiar, más, más allegado. Eh, otra forma, eh, creo que aunque parezca un poco raro eh, por el por casi una pandemia pero hay un acercamiento y más eh, diferente con, con los clientes Bueno, pues siempre está bien sacar posi cosas positivas como eh, bien has dicho esto que no ha no dejado de ser una desgracia pero sí. pero no, no viene mal sacar ese lado positivo y, y como tú bien dices que el ser humano haya, haya crecido por lo menos interiormente eh, sí. Respecto a, a vuestra tienda a vuestro negocio ¿Qué nuevos proyectos tenéis en mente o cómo afrontáis ahora esta etapa post-COVID? Bueno, eh, yo soy una persona muy inquieta y con muchos proyectos, que <ríe> así lo sabéis, que siempre estoy creando y haciendo cosas, ¿no? Y, y bueno, pues la, la, la etapa de, de la iluminación, pues bueno, eh, nos reconvertiremos sobre todo a, a, al online, a trabajarlo mucho más, porque así es la demanda que vamos a tener. Y. Y bueno, estoy con un nuevo proyecto que empecé en enero, que se llama Ali Group Un nuevo proyecto que, que son casas pasivas, una nueva arquitectura, es un proyecto que sale más, que está introducido ya en España, sobre todo lo conocen mucho los extranjeros, y que ha venido también para loedarse. Se ha convertido en una revolución gracias a los múltiples beneficios que tiene tanto económicos como de salud, que así aportan a, a todos los habitantes. ¿no? Y bueno, pues estaba trabajando en ello y estaba trabajando en, en, en, las en los partners, que eran mi tipo de clientes, que son las inmobiliarias, eh, que, estaba, pues, bueno, que son los que van a llegar al cliente final para hacer ese tipo de obra, ese tipo de arquitectura, tanto en casas de obra como, como en casas prefabricadas o incluso en, en iluminación, en lámparas o en materiales de, de Ecológicos o naturales, que ahora mismo estoy un proyecto de esto, que, que, que estamos con una bodega que tiene muchísimos años, yo creo que tiene más de 100 años, y que ahora con el confinamiento van bueno, a empezar a arreglarla, la están arreglando, todavía no la han abierto, y ahí vamos a poner un árbol natural, o sea, una, una raíz enorme, con un metro y medio, que es natural, que viene de, de Sevilla. Y, y viene ya como preparada para luego montarle sus luces, leer y todo. Y la vamos a poner en el techo, en la entrada de la bodega, donde bueno va a ser algo muy, muy espectacular. Es algo que, bueno, que al final es lo que estábamos hablando antes un poco: ¿no? se está buscando más las cosas naturales, más ecológicas, el, el acercamiento, se está buscando más el, el estar con la, pienso, eh, así lo detecto yo, más con la familia, más con los amigos, estamos más en ese tipo de conciencia. Y eso es lo que, el nuevo proyecto que tenemos con la arquitectura. Eh, uh -huh. Pues perfecto Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tus consejo. muchísimas sí. gracias por como ya te dije un día eh, me serviste de inspiración y esta iniciativa eh, en buena parte eh, uh -huh. la debo a ti y por lo demás nada más eh, pediros a los que nos estáis viendo como siempre que compartáis que deis difusión al negocio en este caso de Enrique y a todos los que se ven aquí en nuestro Somos Murcia Somos Pequeño Comercio Muchísimas gracias Bueno, nada, muchas gracias a ti Gaspar eh, Yo desde aquí te doy la enhorabuena y te felicito por el proyecto pues Muchas gracias Enrique y nos vemos en la siguiente